Nosotros tenemos que apelar, si queremos cambiar las cosas, a un montón de gente que no está en la contraeconomía, que está en, por ahí en la economía formal, eh, que son parte del sistema estatista. Eh, bueno, tenemos que apelar de alguna manera. Y la forma, tal vez no es la única forma, hay otras formas, además. Eh, pero, digamos, la vía política es una vía que no podemos descartar, digamos. Por eso, Rodberg. Bueno, puso unas cuantas fichas en crear el partido libertario, una serie de cosas. Uno puede decir, bueno, tampoco alcanza con eso, está pero no, no es un argumento para decir, bueno, eso no, eh, no hay que hacerlo, no, no, hay, que, no hay que hacerlo. Eh, bueno, y sí, bueno, en mi, bueno, yo estoy demasiado influido al, al haber pasado tantos años y seguir pasando tantos años en la, en la Facultad de Filosofía y Letras Estoy muy influido por lo que hace la izquierda. Yo veo lo que hace la izquierda. Y la izquierda, si puede hacer una cosa, hace una cosa. Y si puede hacer 10 cosas, las hace también. Eh, entonces, si puede ocupar un espacio, quiero decir, lo ocupa. Y si puede ocupar 10 espacios, los ocupa también. Entonces, eso. Y nada, yo trato de mirar modelos, modelos exitosos. Me van ¿no? a decir, bueno, pero que la izquierda saca el 5%. ¿es exitoso? No es exitoso porque. Mmm, pero, es un poco engañoso mirarlo solamente de ese lado, porque lo que hace la izquierda es, si bien consistentemente saca un 5% de los votos, digamos, en, a nivel nacional, lo cual es, es un dato importante, digamos, es, una, es la tercera fuerza. Cada vez que me dicen, no, el liberalismo se impuso en estas elecciones, no, no, la tercera fuerza a nivel nacional es la izquierda, sigue siendo la izquierda. Eh, pero, digamos, eso no es tanto lo importante, sino lo importante es el. Con, que han logrado, digamos, de la agenda de discusión Porque controlan el sentido común de la gente, en el fondo Las ideas que se discuten son esas, son las de ellos Pues El, el kirchnerismo o, el, o, o otros partidos eh, que, no ideológicos Lo que hacen es tomar eh, ¿no? cherry pick ¿no? Agarrar pequeños pedacitos, pero esos pedacitos se los provee ideológicamente la izquierda Entonces, uno podría decir, bueno, hay, hay, habría tres de a veces lo escucho a Malatón hablar porque me causa gracia, ¿no? y una de las cosas que dice, bueno, hay dos modelos de construcción política en Argentina, uno es el del radicalismo, con los, los, los, los eh, comités radicales, con las, eh, con las, eh, las, las, las elecciones internas, etc. Y el otro es el peronismo, donde tenés bueno, el líder, y bueno, a, abajo del líder están todas las, Organizaciones que se pelean por llegar al líder. Listo. Esos son los dos modelos de construcción política. Pero es falso. Hay un tercer modelo, que es el de la izquierda, eh, que es eh, el modelo del entrismo. Es, ellos se meten en todos lados. O sea, tienen centros de estudiantes, en colegios secundarios, en escuelas, en, en, en universidades. Tienen jardín de infantes. Acá la vuelta en mi casa, tres cuadras, hay un jardín de infantes de la corriente clasista y combativa, por ejemplo. Eh, y después sí el modelo así de los calcitos por todos lados, con actividades culturales, con todo tipo de cosas para... <risa> eh, y después, nada, tienen cooptado el sentido común de las, de las personas, eh, bueno, centros de estudiantes, cátedras universitarias, y desde ahí hacen cajas con las cuales hacen política, eh, y bueno, es un, es un modelo que aún si no tenés gente en las calles, o aún si no tenés gente en el poder, digamos... Eh, esa gente en el poder va tomando tus ideas y las va poco a poco eh, eh, insta, instanciando, digamos. Eh, y el, una tarea de la política, una tarea en la política para el liberalismo sería justamente cambiar ese sentido común que tienen las personas hacia eh, una postura más favorable a la libertad. Y, bueno, acá... Hay, digamos, hay un argumento de continuo, ¿no? yo, tengo, yo me puedo imaginar el, los sistemas estatistas como un continuo entre el sistema, un sistema minarquista, un estado mínimo, hasta el estado más totalitario que uno se puede imaginar. Y en ese contexto eh, no es indiferente en qué eh, punto de ese continuo estamos, porque si estamos demasiado en el nivel estatista, si, si vamos demasiado hacia el estatismo, hacia el estatismo más, más totalitario, eh, no es posible... Eh, tener, yo diría, el grado mínimo de eh, alertness y de eh, innovación empresarial Que hace falta para que poco a poco, en los márgenes, se vayan desarrollando los instrumentos Para que sea más costo efectivo, más fácil instalar un sistema anarquista, anarcocapitalista Donde ya no se, se dependa cada vez menos del Estado O sea, si, si, el, si el Estado avanza tanto que... Eh, eh, ahoga toda innovación en el plano empresarial, eh, no va a haber eh, posibilidades de que ahí se desarrolle en los márgenes esa contraeconomía lo suficientemente fuerte, porque contraeconomía había hasta la Unión Soviética, ¿no? Una contraeconomía que sea lo suficientemente eh, dinámica para eh, eh, proveer los medios eh, seguros para que sea costo efectivo, que sea, como bueno, me refiero a costo efectivo, que sí, que Si a tu propia moneda eh, tu propia moneda no eh, no interferida por, por, por terceros partidos que no elegiste etcétera ¿no? por ejemplo eh, eh, bueno eso y en, en evitar el desplazamiento al, al, hacia, la, hacia, la, hacia el lado más, eh, más, más totalitario bueno sí sí la política se me antoja como algo bastante eh, necesario si bien nada, no es parece no ser suficiente todavía habría que agregar más cosas que ahora no, no se me ocurren y que estaría dispuesto. Ok, bueno, está bien. Te voy a decir qué es lo que creo que está mal en el armado que están haciendo. No están haciendo justamente ese trabajo chico que hace la izquierda. No están formando, eh, primero que nada, sellos políticos propios, que son la base. Una vez que tenés esos sellos, tenés que poder poner los calcitos por todos lados. Tampoco tanto los calcitos. Eh, y esos localcitos son después los centros donde se encuentran los amigos. Que te encontrás con alguien porque es amigo tuyo, no porque es liberal o, o nada. Está bien, en todo caso, le hablas de liberalismo 10 minutos después de, después de que terminas de preparar el asado de comer. Digamos. No perdes eso. Tienes toda una energía política que hoy se está canalizando. Aparentemente hacia las ideas liberales, pero no es eso lo que está ocurriendo Lo que está ocurriendo es simplemente una canalización de la bronca No hay una comprensión profunda de las ideas, ni, ni, ni, ni nada por el estilo Si vos a toda esa bronca vos no le das canalización política En no sellos sé, partidarios como hace la, la izquierda esa, esa bronca pues se difumina y termina en cualquier otro lado bien? Es, es. Entonces vos le tenés que dar eso eh, Y después a todos los jóvenes con iniciativa les tenés que decir Vayan consigan, porque esto, esto no es, o sea, esto te lo digo es así, o sea, no hay otra forma, o sea, son cajas, esto hay que, hay que conseguir, eh, la razón por que la, la gente de izquierda puede hacer todas las cosas que hace es porque tiene cajas, o van consiguiendo, consiguen cajas de, eh, en la política, pero también centros de estudiantes, digamos, cualquier pequeña cosita, donaciones, lo que sea, y lo canalizan. Esa pequeña estructura no la estamos armando, y esa es la base, porque es la base para penetración en las universidades, eh, educar desde las universidades públicas y ir cambiando el sentido común de las personas. Digamos. Por supuesto que una de las ideas que hay que trans trans transmitir en las universidades públicas es la abolición de la universidad pública, ¿no? Pero hay que entrar, ¿está bien? Hay que, hay que armar esa estructura. Hoy no se está armando, no hay intención de armarlo, no hay eh, comprensión de la importancia de armar eso, de armar la base de la militancia. Eh, se está concentrando toda la energía en grandes armados nacionales, donde, eh, que, que, a ver, dada la circunstancia, yo entiendo la circunstancia de un Miley que está creciendo de una manera rapidísima, y pareciera que un armado así como el que estoy proponiendo yo es un armado que le queda chico. Eh, pero no hacer esto es necesitar alquilar estructuras en otros lados, y solamente depender de esas estructuras, estructuras me refiero a armadores peronistas, armadores kirchneristas, lo que fuera, eh, y no tener lo propio, no tener lo propio eh, y no tener la estructura a largo plazo para ir cambiando las ideas de las personas, porque acá todavía hay que cambiar muchas ideas. Mi ley mide 25% y eso puede ser efímero, no mide 50 todavía. Entonces, hay mucho para hacer en el campo de las ideas para, para, para cambiar ese sentido común de las personas. Y solo se puede hacer para mí como, como hizo la izquierda, a partir de... Eh, pequeñas organizaciones de base, en organizaciones educativas, la universidad es la base para mí, porque la universidad va para arriba o va para abajo, o sea, va para de las escuelas secundarias de los jardines de infantes, para abajo o para arriba, hacia, la, hacia las distintas profesiones y los distintos sectores de la sociedad civil y, y los distintos puestos en el Estado, digamos. Eh, bueno, eso, eso, eso, eso sería, digamos, la, la, la crítica que yo estoy haciendo. Además haría otra crítica más, que es que veo que no hay. Eh, a ver, no hay mucho énfasis en publicitar las propuestas de reformas que pueda haber. Yo, yo soy consciente de que esas, esas propuestas de reformas existen, o sea, están en las distintas fundaciones. Eh, lo que pasa es que no se las publicita para mí. Se tendría que publicitar un poco más, eh, digamos, de ¿cuál es el plan para cambiar el sistema previsional que presenta, no sé, la fundación Libertad y Progreso? ¿Cuál es el que presenta eh, Fiel? ¿Cuál es el que presenta, eh, no me acuerdo cómo se llama ah. la palabra? Como bases, por ejemplo, Bases, bases. Okay. Okay. libertad... Eh e ese, uh punt ese punto es importante, sabe? porque el único que veo, porque, bueno, nada, trabajo, colaboro con ellos, es de parte de y Progreso, de, de mostrar mm -hmm. abiertamente las, las reformas, cómo, por qué y cuáles serían los posibles resultados. Sí, sí. sí, es verdad, es como que del otro lado veo un constante traqueteo, pelea, idas y vueltas. Que... Pero eso es parte también del armado pequeño, ¿no? Vos tenés que tener, que tampoco hay conciencia de esto, vos tenés que tener este, el paper académico, que se publica en la revista, en la revista eh, especializada académica. Después tenés que tener artículos de divulgación que salgan en los medios, más cortos sobre las propuestas, y entrevistas en distintos medios de comunicación, podcast y después abajo de eso tenés que tener eh, la difusión para el gran público, memes, no sé, lo que se te ocurra que, que vaya ahí, digamos, tenés que tener un discurso que tiene que ser estratificado. Eh, yo memes, digo, bueno, tenés el, el, el, el, el, la, la, la discusión académica, después tenés el, los programas eh, de cable eh, de discusión, mes tipo mesa redonda, que son para personas que leen 4 o 5 libros por año, después tenés el programa Nieto de Gran. Y vas, así uh -huh. bajando, tenés que tener un discurso para cada sector. Y eso es eh, muy importante, eh, pero bueno, eso lo tiene que pensar un armador eh, un armador político que tenga, que tenga la visión del marketing político. Eh. Sí, un dorán barba liberal, si querés. O, sí, un buen estadista. Sí un Durán Barba, digamos, un Durán Barba que, mire, que mire no solo para abajo, sino para arriba también, porque Durán Barba solo mira para abajo solo mira para lo que consigue más votos vos tenés que tener todo, todo perfecto tiene que estar, o sea, insisto, desde el paper académico al meme y todo lo que está en el medio entonces eh, eso yo todavía no lo, no lo veo no lo veo no lo veo eh, lo suficientemente eh, organizado, creo que existe pero de manera muy... Eh, eh, fragmentada quizás, eh, y quizás. igual, bueno, nada, esto, esto, si hubiera deseo de armarlo, no cuesta mucho dinero y, y ya, digamos, los legisladores liberales que hay controlan suficiente presupuesto individual para hacer estas cosas. ¿no? Eh, esto, esto también no, no, no, no, no, no es ningún misterio, digamos, lo voy a decir, no es ningún misterio, pero digamos, los, los, eh, los, los legisladores y los. Eh, y los eh, diputados eh, les entregan una cantidad de plata por mes, no sé cuánto anda, pero se habla de cinco palos por mes, hay que ver, está, está, hay algunos... algunos eh, Pero por ejemplo, no, no, no quiero decir un número, un número ni extravagantemente alto ni bajo, es decir, tirar un número intermedio, por ejemplo, por legisla, por, por diputado, tal vez un diputado contrará cuatro millones de pesos por mes, ¿no? Alguien me va a decir, no, no, es mucho más, bueno, tiremos ese número... Si pensamos en la organización de Miller, ¿cuánta gente tiene? Tiene cinco legisladores y, cuatro, y dos diputados. Bueno, son siete por cuatro, son 28 palos. Y, bueno, no hace falta mucho dinero para armar algo, como lo que estoy diciendo yo. Hay que contratar eh, eh, investigadores juniors, se les paga por mes, ¿viste? y desde ahí eh, contratar algunos influencers e integrar, tiene que haber alguien que integre el trabajo de todas esas personas para la, para la divulgación eh, eh, integral, digamos, integral eh, me, de cada uno. Me, me gusta este punto y voy a citar a alguien que no sé si lo conoces, pero con Franco sí, Mauri. No ahorren en consultoría. No, sí, eh, eh, eh, Mauricio Vázquez. Sí, Mauricio Vázquez, sí, sí, es cierto eso. Eh, es cierto. Eh, de llenaría de laburo en estos tiempos? Sería, sería una forma de... de, de, de, de eh, eh, o sea, sí, sería el, el consultor el que estaría encargado tal vez de eh, ver cómo ese mensaje se va difuminando por el público. no Eso es, eso es muy, muy, muy importante. Pero sí, el, el, que lo, el que lo tiene que armar es alguien que sea un gran armador de equipos de trabajo.